Antes de irme de viaje, me envían un correo diciendo que no es posible alojarme en el hotel que había reservado. ¿Qué hago? Lo primero que hago es abrir todos los foros que conozco para quejarme y dar mi opinión en las redes sociales. Uh, ellos se lo pierden. Llama a mi aseguradora para que lo solucione. Yo llamo a mi aseguradora para que me solucione, porque para eso tenemos este tipo de servicios. Así nos gusta. Viajero precavido vale por dos. Estamos en enero y ya tengo reservado el viaje a Cuba para finales de agosto. Mañana mismo tengo cita para vacunarme. Más vale prevenir que curar. ¿Yo? ¿Preparar un viaje ocho meses antes? ¿Hará falta un seguro de viaje? Mejor empezar a informarse. Yo preparar un viaje con tanta antelación, Un par de semanitas empiezo ya a pensarme si lo miro más adelante. Eres todo un aventurero, pero eh, tampoco hay que pasarse. En el punto medio está la virtud. Buscando información sobre Tokio, leo que hay pocas papeleras. ¿Cómo haré para no acumular botellas de agua durante el viaje? ¿Acumular yo? Siempre puedo encontrar algún árbol o un banco donde dejarla. Con mi cantimplora no tengo ningún problema. Voy aplastando las botellas y las meto en mi mochila. Yo soy muy de cantimplora. A lo mejor no una cantimplora como la de Dora, pero más o menos. Chica lista y ecológica. Como viajero responsable, siempre llevo en la maleta mi jamón serrano loncheado y envasado al vacío. Un diccionario del idioma del país que visito. No llevo maleta, total, ¿me la van a perder en el aeropuerto? Hombre, normalmente no llevo maletas, que siempre las pierden en el aeropuerto Di que sí, hay que tomarse las cosas con filosofía pero tal vez poder comunicarte con los locales hubiera sido más útil Vuelta de un gran viaje me pego una ducha, deshago las maletas y... Valoro los sitios en los que he estado en diferentes foros y portales, incluyendo consejos útiles para otros viajeros. Ordeno mis selfies. Tengo tantos que retocar. Llamo a mi madre. ¡Uf! Está difícil. Llamar a mi madre tardo un poco en llamarla. Lo de los foros también lo quiero hacer lo primero, pero tardo también bastante. Así que deshacer la maleta y ya creo yo. Y esto, amigos, es una víctima del jet lag. Bueno, vamos a perdonarles el jet lag y el despiste, porque sabemos que en el fondo son viajeros responsables. ¡Prueba superada!